Presidente Lenin Moreno y su gabinete se reúnen en Santa Rosa, provincia del de Oro. Fiscalía allanó oficinas del Movimiento Avanza y la vivienda del exministro Ramiro González. Expertos ratifican que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no fue integral. Y en lo internacional, minuto de silencio en Barcelona por víctimas de atentados.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 Mientras tanto, la secretaria del plan Toda una Vida se refirió acerca del plan Casa para Todos y su relación con los municipios. Hemos tenido el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, las alcaldías, las prefecturas nos están donando terrenos en donde estamos identificando de acuerdo al déficit de vivienda por provincia. Sabemos que hay provincias mucho más condensadas como Guayas, Manabí que tiene un, un índice más alto de déficit de vivienda y ahí estamos planificando primero urbanizaciones en los terrenos que nos están entregando los alcaldes y luego las casas de reposición, es decir, a la gente también que no tenga en este caso... Eh, terreno o sea que tenga su casa que esté pero con título de tierra no vamos a cometer errores en los cuales se entrega una propiedad en un título que no tengan título de propiedad ahí se verifica se constata que esa vivienda está completamente deteriorada y ahí se le construye un alado lado, se derroca esa, ese tumba esa casa vieja y le ponemos una nueva. Entonces, pero esta todo es una planificación de acuerdo a la demanda y al tema de la, de qué provincias es las que tenemos que atender de manera prioritaria. Estamos construyendo ya viviendas en Quito, en Manta, en Guayaquil y ahí también en otras ciudades que ya empezó en el centro del país, pero está en marcha el proyecto. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, se refirió sobre los rumores de desabastecimiento de combustibles en el país.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 en el país, la ciudadanía puede estar tranquila al respecto. Y con respecto a este tema, inconvenientes en la generación de energía eléctrica, daños en las plantas de azufre, presencia de puntos calientes en la unidad de craqueo catalítico fluidizado, son algunos de los problemas que presenta la refinería de esmeraldas, áreas críticas que podrían poner en riesgo su operatividad. Al momento, autoridades del sector se encuentran planificando una paralización en caso de que la central requiera entrar en un proceso de mantenimiento. La refinería más importante del país registra varias áreas críticas que podrían poner en peligro su operatividad. Francisco Moreno, superintendente de la central, aseveró que uno de los problemas se concentra en la unidad de craqueo catalítico, por lo que ya se considera ...una paralización programada. La unidad de FCC, como les había indicado, es parte del proceso de refinación. En este momento, la unidad de FCC, como ustedes pueden ver y todos conocen, hay puntos calientes. Estos puntos calientes eh, se detectaron eh, justamente a través de nuestras inspecciones de turno. El licenciante UOP recomendó enfriar con vapor de media presión para bajar la temperatura. Como ustedes pueden ver, estamos inyectando vapor... Para seguridad de todos. Si el equipo no estuviera en condiciones de operar, ténganlo porque seguro que esto debería parar. El refinería Esmeraldas, Petro Pador, está programando el paro. Estamos justamente realizando eh, todo el sistema contractual que conlleva, cumpliendo con la ley, con lo que pide la Contraloría, con todo. Entonces estamos haciendo esa programación y de hecho ya estamos ya, eh, ya con pedidos y todo. Otro de los problemas es la generación de energía eléctrica que requiere la central, pues actualmente solo dos de los cinco turbogeneradores se encuentran en operación. La situación interna de generación está crítica, porque es un plan claro, que generaba 12 megavatios. Entonces nosotros actualmente estamos consumiendo más o menos de ese, ese valor, 12, 14 megavatios del sistema nacional. Entonces un disturbio del sistema nacional sí. si nos tira abajo toda la refinería. Eh, un proceso normal de arranque de toda la refinería. ...es secuencial... ¿no? ...entonces sí, primero tenemos que arrancar los servicios auxiliares... ...que es lo nuestro... ...la generación de vapor, la generación de electricidad... ...aire, de instrumentos, aire de planta... ...de ahí viene el proceso de arranque de las, de las plantas de procesos... ...que es igual secuencial... Entonces, ...y a poner refinería nuevamente en las condiciones normales... ...se estima en el mejor de los casos unos 4, 5, 10... La refinería de Esmeraldas... ...se encuentra operando al 100% de su capacidad... ...sin embargo, ante la presencia de varios puntos críticos se está tomando las acciones necesarias para no afectar al abastecimiento de combustible nacional. Sí tenemos problemas, sí tenemos problemas porque la planta ya es antigua y los vamos a resolver. No va a haber desabastecimiento, están operando las plantas. Y también tenemos aquí un área de, de comercio internacional que puede reaccionar rápidamente en el momento que pase alguna para, por ejemplo, de la FCC pero si se tiene que parar vamos a tener que importar napta de alto octano y tenemos contratos ya en comercio internacional que pueden solventar rápidamente ese déficit. No va a haber desabastecimiento a nivel nacional de combustibles porque esta empresa funciona coordinada. Tenemos planes, tenemos un programa eh, de, para solventar la demanda nacional. El Ejecutivo, ante esta situación, ha anunciado varias acciones que involucran evaluaciones técnicas del sistema de refinación,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 y ponerlo a órdenes de la justicia ecuatoriana. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el Festival de Artes Vivas de Loja 2017 fue presentado oficialmente. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional.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 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi lideró la mesa de diálogo nacional con los representantes de organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana en torno a los temas de hábitat y vivienda. Nada para ustedes sin ustedes. Este es un reflejo de lo que se pretende y de lo que debe ser una práctica permanente en el ejercicio de las acciones que se toman en las distintas entidades del Estado. El evento se realizó en el edificio de Ciespal y se resaltó la importancia de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 El Festival de Artes Vivas de Loja 2017 fue presentado oficialmente. Este evento contará con la participación de 28 espectáculos nacionales y hasta el momento están confirmados 12 internacionales. El Festival de Artes Vivas se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó oficialmente la segunda edición del Festival Internacional Artes Vivas de Loja 2017. El titular de la cartera de Estado, Raúl Pérez Torres, dio a conocer los detalles de este evento que se realizará del 16 al 26 de noviembre en la ciudad de Loja. Vamos a enfrentar este nuevo acontecimiento cultural que es el Festival de, Internacional de las Artes Vivas de Loja. Eh, decirles que de ninguna manera nunca se pensó que no se lo iba a hacer. Y peor aún, que no se lo iba a hacer en Loja. El ministro anunció que siguiendo la política del presidente Lenin Moreno, de hacer una cirugía mayor a la corrupción, se ha enviado el contrato del Festival de Loja, firmado por el anterior ministro, a la Contraloría General del Estado para garantizar la transparencia de este gran evento. Nosotros hemos hecho todo lo conveniente para que se visibilice... Los contratos para que sea una cosa limpia, para que sea una cosa honrada. La Feria Internacional de Artes Vivas del 2016 tuvo un costo de 1.933.000 eh, dólares con IVA. El, la Feria del Libro, la Feria de, de las Artes Vivas del 2017 va a costar aproximadamente 3 millones de dólares. En esta segunda edición además se desarrollará el evento Camino a Loja, que se trata de una serie de actividades artísticas preliminares que se presentarán en 12 ciudades del país con el fin de acercar el festival a otras localidades. Estamos generando a través de esto trabajo redistribución de la riqueza y una industria cultural ecuatoriana para decir esto somos, ¿Qué más va a generar el Festival de Loja dentro del de, de escenario que nuestros artistas, que nuestras vanguardias estéticas seleccionadas mediante curaduría puedan proyectarse internacionalmente. Los interesados en participar en este festival deberán enviar sus postulaciones con el formulario de convocatoria pública desde el martes 15 de agosto hasta el domingo 24 de septiembre. El lunes 25 de septiembre se conocerá la lista oficial de los artistas y colectivos seleccionados a cargo de un comité curatorial. ¡Que vivan las artes vivas! ¡Que vivan las artes vivas! ¡Que vivan las artes vivas! ¡Lo gesta de fiesta! ¡Fiesta grande! ¡Sí, señor! ¡Somos anfitriones! Serán 28 espectáculos escénicos nacionales que se presentarán en teatros, áreas no convencionales y espacios al aire libre. Hasta el momento está confirmada la participación de al menos 12 espectáculos internacionales de Europa y Latinoamérica. Obras de 10 países, más de 10 géneros distintos dentro de las artes escénicas. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos mucho menos militar, seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Escribió Benjamín Carrión sobre la grandeza de la patria chica, su tierra, la pequeñita ciudad de Loja. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. señor,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 En las noticias del mundo les contamos que un nuevo atentado se registra en España. Esta vez un vehículo atropelló a decenas de personas en un área altamente turística de Barcelona. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Miles de personas guardaron el viernes un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los dos atentados en Cataluña. El acto en Barcelona fue presidido por el rey Felipe VI, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, el presidente regional catalán Carles Puigdemont y la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Los ataques dejaron en conjunto al menos 14 muertos y más de un centenar de heridos de 35 nacionalidades, ocho de ellas latinoamericanas. Cinco presuntos terroristas fueron abatidos en la turística Cambrils y la policía investigaba si el autor del atentado en Barcelona estaba entre ellos. Cuatro personas han sido detenidas en otras dos localidades de Cataluña. El ataque en la turística avenida de Barcelona fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, que ya había asumido la autoría de otros con el mismo modus operandi en Niza, Londres y Berlín. Luis Ignacio Lula da Silva inició el jueves en Salvador su caravana por el noreste de Brasil. En su vuelta a la carretera, el expresidente quiere cimentar su regreso al poder y alejar la sombra de su condena por corrupción. Este país. Este país tiene que prepararse porque en 2018 vamos a colocar a una persona democrática para gobernar este país y tenemos que comenzar a organizarnos ya. El ícono de la izquierda latinoamericana fue condenado a casi 10 años de prisión por corrupción y autorizado a recurrir en libertad. Lula rechaza los cargos y acusa a las élites de bloquear su eventual candidatura presidencial, algo que ocurriría en principio si el fallo fuese confirmado en segunda instancia. Mientras tanto, los sondeos siguen situándole en cabeza en caso de que pueda presentarse. Aunque los resultados deben leerse con cautela, ya que también es quien despierta un mayor rechazo. Y analistas estiman que su ventaja podría fundirse cuando otros candidatos lancen oficialmente sus campañas. Más de 600 restos socios humanos fueron encontrados en una fosa clandestina en las afueras de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego. La localización del predio se dio luego de declaraciones de presuntos criminales detenidos días atrás y necesitó el uso de drones, GPS y mapas. Médicos forenses trabajan en la excavación, que tardará al menos un mes. Los huesos serán enviados a Ciudad de México para pruebas genéticas con el banco de ADN de familiares de desaparecidos. La fosa se encuentra en la zona en la que Santiago Mesa, apodado El Pozolero, confesó haber disuelto en ácido unos 300 cadáveres por encargo de una célula criminal vinculada al cártel de Sinaloa. Unas 30.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México, sacudido desde hace una década por la violencia ligada al tráfico de drogas. En esta playa en Senegal, un equipo de arqueólogos marinos se prepara para un día de investigación submarina. Estamos en las afueras de Gorea, donde encontramos hundimientos. Algunos son viejos y creemos que están ligados al comercio de esclavos en el Atlántico, pero aún se verá. La isla de Gorea fue uno de los centros más grandes de comercio de esclavos en la costa africana entre los siglos XV y XIX hoy estamos en una posición en la que podemos dar nueva vida a esta investigación científica la historia del comercio de esclavos ha sido largamente escrita pero basada solo en pruebas documentales se estima que unos mil barcos de esclavos salpican el fondo marino entre África y América pero sorprendentemente son difíciles de encontrar hasta ahora solo se han identificado los restos de un solo barco negrero en las costas de Sudáfrica el arqueólogo Ibrahim Mateo dice que su misión es encontrar más para sanar las heridas que la esclavitud dejó en el continente. La historia puede ser terapéutica, puede tener un aspecto sanador, y una vez que lo hagamos va a ser doloroso exponerlo, pero creo que es la mejor forma de seguir adelante. Tiau y su equipo esperan localizar tres barcos de esclavos que desaparecieron en la isla de Gorea en el siglo XVIII y proveer pistas cruciales sobre cómo los africanos esclavizados eran llevados a través del Atlántico en un horroroso capítulo de la historia. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos su fiel sintonía. Más información hoy a las 19 horas. Muchas gracias y hasta pronto.